Bienvenidas y bienvenidos a este video tutorial donde les vamos a mostrar cómo descargar la aplicación Moodle para celulares que utilizan Android. Ingresamos a Google Play Store y en el buscador vamos a tipear el nombre de la aplicación, Moodle. Vamos a ingresar en la primera opción que se nos presenta. Presionamos el botón Instalar. Podemos chequear que el icono de la aplicación sea como el que están viendo en pantalla presionamos el botón abrir una vez instalada la aplicación y aquí se nos van a presentar dos opciones. Tenemos que indicar si somos estudiantes o profesoras profesores. Presionamos el botón estudiantes y aquí donde dice su sitio vamos a tipear la dirección que utiliza campus virtual en Moodle. Tipeamos https://campus.unla.edu.ar barra aulas. Es muy importante que chequen que la dirección esté correctamente escrita. Ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón que dice conectar a su sitio. Aquí en esta pantalla tenemos que indicar nuestro usuario y nuestra contraseña para poder acceder. Presionamos acceder y a continuación vamos a estar adentro de la plataforma. Esta es la vista desde el celular. Tenemos área personal donde vamos a ver aquellas aulas donde estamos matriculadas, matriculados. Y también podemos ver el inicio del sitio donde tenemos el bloque de novedades. Podemos ver, por ejemplo, aquellos videos tutoriales que están creados para estudiantes. Ingresando en ese botón y también un link con la posibilidad de pedir tutorías para estudiantes de nuestra universidad, en el caso de requerirlas. Las y los invitamos a ingresar a nuestra página web campus.unla.edu.ar, donde hay una sección con un centro de ayuda con respuestas a preguntas frecuentes. Ante cualquier consulta, no duden en contactarnos. Muchas gracias.